qué ilusión que nos hace una boda verdad tanto si nos invita como somos nosotros los protagonistas de ella bueno la verdad es que siempre eso trae muy buenos recuerdos y entonces hay que prepararlo todo muy bien porque luego tenemos que ver la foto tenemos que tener ese recuerdo contárselo a los amigos que la gente también hable de esta de, del enlace matrimonial de una pareja ya sea hetero o no y aquí todo el mundo en dos será bienvenido va a ser un día muy especial vamos a dar la información porque tenemos aquí alarma de dos que es jesús tejedor que nos nos encanta siempre saludarlo. Así que, buenos días. Hola, buenos días, Selena. Encantado de recibirte aquí en dos. Después de la Navidad, ¿eh? que ha sido una amiga que me comentas, que ha sido genial, ¿no? Que habéis pasado aquí con muchísima gente y que ha sido fantástico la fiesta. Sí, la verdad que nos ha funcionado muy bien. Los días previos, en Navidad, hemos tenido grandes fiestas de empresas, tanto almuerzos como cenas. Y todas las fiestas, en concreto el día 25, hicimos un gran brunch eh, estuvo fantástico, ha habido una gran afluencia de visitantes, de clientes y amigos del grupo de Abruno que nos visitan aquí en Dos Marbella y la noche vieja ha sido la guinda, la estrella, ha funcionado fantástico para ellas hay pensando en el nuevo año en el 2020 y bueno esto se llama dos <ríe> que en plural además que tiene mucho que ir con este año y esperemos que sea un año bueno para todo el mundo pero aquí hay muchos planes y sobre todo planes para hacer mmm, bodas y vamos nos va a hablar de ello nos va a detallar todos los detalles no porque realmente las parejas eh, se preocupan mucho por ese día porque mira que mucha gente quiere que sea un día perfecto y que todo esté Bien, pero cuando no hay tiempo, que estamos todo el día trabajando, pues tenemos que delegar eh, profesionales como vosotros que nos organicéis todo. Cuéntame un poquito eh, cómo surge esta idea. Bueno, queremos que el día de la boda es el día más importante para una pareja. La novia y el novio, ¿eh? disfrutan mucho con ese día y tienen muchísimos complementos que organizar. Eso es lo que queremos ayudarles a los novios, a que organicen su boda con éxito. Para ello nos hemos reunido aquí en Dos, que es un espacio espléndido para celebrar su banquete de boda, junto con otros profesionales que entre todos le vamos a dar la información que necesitan para organizar eh, su día con éxito. El día 18, por, es que podéis visitar la web y venir y asistir, porque va a ser una cosa muy bonita y única. El día 18 de este mes que estamos, del mes de enero, eh, vais a tener aquí, pues un poquito, todas las propuestas que nos pueden hacer y que necesitamos, pues para ese día, ¿no? Tanto también para los, los invitados. ¿no? Sí, día día. sí, sí, es un abanico de propuestas. Es el próximo, como bien dices, Elena, el próximo sábado, día 18 nos reuniremos aquí, las parejas pueden asistir, es un evento gratuito, pueden inscribirse en nuestra web, en dosmarbella.com, eh, donde obtendrán la invitación para asistir. En esa duración de, de la fiesta, que durará entre las 12 del mediodía y las seis y media de la tarde, va a haber un timing repleto de propuestas para los novios. Pues ver ¿cuáles son esas propuestas? Mira, les recibiremos a las 12 en punto, ¿no? organizarán eh, la corporación del ayuntamiento que viene a inaugurar la fiesta porque también participa de, del evento, ¿no? por eso le hemos llamado Marbella Wedding Show 2020. Y está orientado para parejas que vayan a contraer matrimonio no solo este año 2020 en el que estamos, sino el 21 y el 22, porque ya hay propuestas incluso, Elena, para el 23, ya nos piden información. Sí, habrá, como bien decíamos, una recepción donde van a poder ver los coches para los coches nupciales para que le lleven a los novios desde su casa al lugar donde hagan la ceremonia, tanto iglesia o, o ceremonia civil, y de ahí al, al restaurante para celebrar el banquete. Eh, nos encontraremos en el patio central, que es el lugar ideal para dar la copa de bienvenida, con una copa que les daremos a los novios para recepcionarles. A partir de ahí haremos un gran recorrido. Nos iremos a continuación a la terraza Jin y Yang, que está junto a nuestro restaurante asiático, donde celebraremos la primera ceremonia civil de este día. ¿eh? Es una ceremonia eh, al completo donde van a poder ver cómo se organiza, cómo se monta y cómo se ejecuta una ceremonia civil. Es un lugar ideal para contraer matrimonio en nuestra terraza Jin y Yang junto al árbol de los deseos. Hay que pensar eh, absolutamente en todo porque también hay que facilitarle a los invitados que vive cada uno en un sitio, o se hospedan en diferentes hoteles porque siempre hay familia afuera y luego pues también cuesta un poquito decir es que luego no podemos beber porque luego los coches, eh, luego tú sabes cómo está el tema… También de los controles que hay de alcoholemia y hay que, que ser cautos y habéis pensado también para ello poner autobuses, o sea que ese servicio también lo voy a tener aquí para las parejas que quieran contratar también el servicio de autobuses para los invitados. Sí, claro, como bien decíamos, esos coches nuciales, pero también hay transfer y autobuses, minibuses para desplazar a los invitados al, al lugar de celebración. Y eso es un buen servicio porque los novios se quedan más tranquilos sabiendo que sus invitados van a, a llevar... Eh, me da con tranquilidad, no van a coger el coche, porque ese día sí. se suele tomar más de una copa. El navegado. ¿Y dónde está el que los que vengan de fuera? Que yo creo que eso ya lo conoce todo el mundo, pero así ya nos traen, nos llevan, es que eso es fantástico. Y luego lo que hablamos de los coches también, que es esa, que va a haber una exposición de, de coches también, para que los novios elijan en qué coche sí. quieren ir. Eh, también habrá carrozas, me Sí, comentamos. hay una carroza photocall que es una, una carroza muy original, donde van a poder disfrutar los novios para hacerse fotos y vamos a dotar de muchos más detalles porque va a estar todo amenizado vamos a tener varios disoques y luego habrá performance que van a poner música y ambientación para completar el éxito de una boda saxofonistas violinistas van a poder ver esos servicios en directo para de esta forma si les gusta poder contratarlo directamente decir oye yo quiero esto para mi boda también tenemos que hablar del menú de ese día, que eso seguramente que vaya a ofrecer varios menús para que elijan también lo que más les guste ¿no? y se adapte a sus necesidades. ¿no? Porque o sabes que hay para todos los precios, ¿no? eh, podemos pedir eh, langostas eh, o pedir eh, sí, otro tipo de, sí. de cosas. ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué menú y tal solís ofertar para estas? Bueno, eh, este día, el día 18, el próximo sábado, van a poder disfrutar de un gran aperitivo que son, es la estrella normalmente de un banquete, es la recepción de los invitados, y van a ver cómo nosotros aquí en dos preparamos ese tipo de menú nupcial, aunque vean el aperitivo. Nosotros montaremos nuestro salón mediterráneo, que es un salón espléndido para celebrar el banquete de boda, eh, con varias propuestas, no solo de mantelería, sino que también vajilla, cubertería y cristalería. Eh, le ofreceremos también nuestros menús para que vean ...cómo organizar su menú nupcial... ...que puede estar compuesto, como bien decías... ...por un aperitivo, luego un entrante... ...pasar a, a un pescado con un sorbete... ...a continuación, terminar con un plato principal de carne... ...y el postre. Bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito más del día 18 que ya sabéis toda la página, que os podéis meter y conectar con ellos para que os digan y os apunten. ¿Eh? Y luego, pues eh, en todos los detalles que nos ha hablado, ¿quién va a ser los novios? Bueno, los novios, ¿Tienes? sí, tenemos modelos ¿no? que van a hacer esta ceremonia, como hemos hablado de la primera, que sería en la terraza Jin y Jan, pero en la terraza superior, que tenemos unas vistas al mar fantásticas, y es una gran... tenemos dos grandes terrazas, en una de ellas celebraremos otra ceremonia, en esta ocasión, con mucho más amplitud, de mayor número de invitados, y en la planta superior también tendremos un salón eh, donde les presentaremos a los novios diferentes propuestas, pero no solo, como hemos hablado hasta ahora, ¿no? de vehículos, de animación, pero habrá tarjetas de invitación para la boda, habrá maquillaje, peluquería, eh, moda nupcial, eh, moda de hombre... Habrá también... Sí, se una diseñadora también, ¿no? Una, una diseñadora muy reconocida, ¿no? Para también diseñar el traje ideal. Claro, verán, verán trajes en modelos, pero van a poder prácticamente tocarlos. Por eso esas ceremonias se van a hacer con los modelos. Vamos a hacer unas ceremonias ficticias para que vean cómo un oficiante puede dar una celebración de ese tipo en vivo y se hagan una idea de cómo podría ser la suya, ¿no? ¿Y en las bodas cómo queda más bonito, Jesús? ¿Qué queda más bonito? ¿Al mediodía, durante el día o las ceremonias de noche? ¿Cuál es, cuál es tu preferida? ¿La ceremonia que se celebra durante el día o por la noche? Bueno, yo me divido porque la verdad es que me gustan las dos. A mí nos encantan los banquetes, nos encantan las bodas. La boda de mediodía tiene un encanto muy especial porque es con luz natural y ahí disfrutan muchísimo los novios y se hace muy larga. Es la más en mayor duración que, que la boda de por la noche porque empiezas prácticamente a las ceremonias a las 12 del mediodía pero y el banquete sobre las 2 y media, 3 pero terminar a las 11 o las 12 de la noche y las bodas de noche están también muy bonitas por el, el encanto que tiene la noche en sí ¿no? el, el poder luego tomarte una copa y, y salir de, del restaurante a una hora ya de madrugada las dos tienen encanto, desde luego no, no sé por cuál decidirme, a mí me encantan las dos no tanto por la mañana por la tarde, una boda siempre es bonita sí. y es alegre. ¿no? Bueno, para finalizar, Jesús, un consejo que le daría a esas parejas que todavía no saben, eh, no tienen el sitio, están un poquito despistados, no tienen tiempo, ¿qué les dirías? Bueno, la verdad es que DOS es un sitio fantástico para celebrar cualquier tipo de, de evento en concreto, pero en el tema de bodas nosotros somos grandes especialistas. Nos encantaría que pudieran pedirnos información, sobre nuestras propuestas de menús, porque nosotros nos adaptamos al presupuesto. La verdad que para ser el espacio tan impresionante como es, da la sensación de que va a ser carísimo y nosotros nos adaptamos al presupuesto de los novios. Así que les invito a que vengan a este evento o cuando quieran venir, acompañados de sus padres y puedan visitar, nuestros espacios y puedan obtener nuestros menús para que vean que son accesibles a su presupuesto y, y digo yo hoy día que se celebran las comuniones como las bodas esta propuesta servirían también para la comunión para celebrar una comunión Sí, cualquier tipo de evento sí, evento empresarial corporativo o comunión bautizos sí. es que las comuniones son como boda porque la de verdad es que una comunión es para toda la vida pero una boda no sabemos incluso puedes hacer dos o tres no Sí, cualquier tipo de evento estamos abiertos las comuniones quedan fantásticas también aquí el año pasado tuvimos una gran temporada de comuniones y esperamos que este año tenerla también pues estupendo. que vivan los novios que vivan vivan ¡Viva los viven! novios Vamos a hablar ahora con el señor Bruno porque él es el arma junto con Giuseppina de todos los restaurantes y hoy que estamos en dos eh, también con una propuesta para las bodas y también con una jornada próximamente de la pasta, así que no queríamos eh, perdernos estos momentos y hablar desde el corazón, como lo hace siempre el señor Bruno, que también él cuida mucho lo que es la familia. Y eso me encanta, porque es, hay que cuidar la familia, que normalmente nos olvidamos de ello. Y de estos detalles, ahora por ejemplo, que próximamente va a haber una jornada relacionada con las bodas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Sí, la familia empieza con un matrimonio, con una fiesta de boda. Es muy importante que sea un buen principio porque después, después de esta fiesta que nosotros estamos organizando, con todos los detalles, con todas las empresas que participan, nosotros estamos al lado de la novia para que cada deseo, deseo nosotros lo podemos contentar. Pero después viene la gran fiesta y después de la fiesta empieza el día a día. Y después de tanto amor, de tanto amor, viene un niño. Entonces empieza la familia a crecer. ¿Y que hay más de otra oportunidad de formar una familia sana respecto de los niños, respecto de la, eh, de la formación de una familia? La familia, sabemos hoy, aunque que no queremos escuchar algunas veces, son los pilares de la sociedad, la familia, los pilares de la sociedad. Teniendo una familia sana, nosotros podemos cambiar, y una generación, todo el mundo. Son los cimientos, ¿no? Como el que hace una casa y sí. se empieza por unos buenos cimientos. Y todo esto va a formar parte de esos cimientos para mantener esa pareja. Para mantener esa pareja es que la mamá, que hoy tiene los mismos derechos que el hombre, como en el pasado había otra historia, pero nosotros respetamos el derecho de la mujer, pero que la mujer se ocupa un botino más de la familia, el hombre un botín más del día a día, fuera, pero que junto hace una familia sacra en la institución de los derechos de los niños y de la formación y de la moralidad que tiene que implantar. Entonces nosotros le queremos dar en nuestra casa no solamente una gran oportunidad, pero ayer era una gran fiesta, pero que esta fiesta viene recordado toda la vida, pero un día tan maravilloso que la boda en el 2, pero que sea un indirizzo, un, uh, un motivo de alegría, pero toda la vida en el formar la familia. Bueno, habéis hecho hace poco el aniversario, que hemos estado nosotros, un aniversario precioso. ¿Cuántas bodas habrá visto ya pasar por su restaurante? ¿Cuántas celebraciones? Yo creo que son muchísimas. ¿no? Muchísimas celebraciones. En pasado no había mucho porque tenemos más restaurantes, no tenemos salón. Eh, no hemos tenido salón en nuestro restaurante de Bruno, pero sí que hemos hecho muchas bodas. Pero ahora que tenemos más posibilidad, más espacio con salón, con salón maravilloso, podemos poner salón de 20, 30, 40, 50... 200 que la hemos ya tenido, 300, 400 personas, bodas de todo tipo, de todos los niveles y de todos de todo los bolsillos. La verdad es que tenemos que decir que siempre los novios cuando se casan, pues la verdad le gusta sentirse en familia, por eso invitan a todos sus amigos, a todos sus familiares, aquí se puede garantizar que se van a sentir como todos en familia, como en su propia casa, ¿no? La gastronomía es así, la gastronomía tiene que ser una grande familia, donde los cliente, la hospitalidad es sagra. La hospitalidad es el, el objetivo de nuestro negocio. La hospitalidad anteriormente, de lo griego, cuando se hablaba de hospitalidad en la historia, es sagra, porque el hóspite, si va viaja de un pueblo al otro y tiene más necesidad. Allí ha nacido la hospitalidad. Entonces hoy es todo otro mundo, porque hoy se viaja en avión, todo otro mundo, pero la hospitalidad es sagra. En el restaurante, cuando entra una persona, nosotros somos, tenemos que ser la gran familia, y los clientes que vienen, viene en nuestra casa, como, tenemos que ser, como un padre, como un hijo. Esa es la hospitalidad que nosotros tenemos que respetar. Sí, que es verdad, Josepina, y usted, soy unos grandes anfitriones en todos los eventos, alguna comida o todas que se hacen en cualquiera de vuestro restaurante. Eh, señor Bruno, yo quiero aprovechar también, porque hemos vivido con el aniversario recientemente, que habéis tenido una jornada muy especial con la pizza, con un precio increíble, pero lo vais a hacer también con la pasta, vais a tener una jornada de pasta para que todo el mundo pueda disfrutarla a muy bajo precio. Es así. Hablamos, no hablamos de precio porque es un regalo que nosotros hacemos para nuestros 25 años de aniversario. Esta mañana yo he estado en cocina para poner a punto todos los platos que estamos, vamos a presentar. Es una pasta casera de nuestra producción, el 90% de nuestra producción. Y vamos a, hacer, a, a ponerlo con diferentes salsas para que nuestro cliente habitual y clientes nuevo, nuevos eh, tiene la posibilidad de degustar. Eh, otro tipo de pasta para ampliar, porque nosotros hacemos de la gastronomía italiana o de la gastronomía de la pasta un 5, el 10%, hay miles de posibilidades de gran nivel eh, de, del día a día también, pero nosotros hacemos una pequeña parte. Entonces esta mañana hemos coordinado con mi cocinero eh, los platos que vamos a presentar, le hacemos una buena preparación, una buena... nosotros lo hacemos nosotros. Non abbiamo una produzione propria di pasta, lo coordiniamo per mercoledì, siamo tutti preparati, al 12 de la, del mezzogiorno, già stiamo listi per presentare la nuova carta con i nuovi piatti di pasta. ¡Qué maravilla! Y lo sano y saludable que es la pasta, que nos encanta, más con todas las salsas y modalidades que la presentáis. Bueno, pues estamos finalizando, pero antes me gustaría, antes de finalizar, señor Bruno, que le diera un consejo, un mensaje para todas esas parejas que van a formar ya unión en el matrimonio en poco. Por eso tienen que ver estas propuestas para ver todo lo que necesitan. ¿Qué les diría a esas parejas que van a formar? parte? Que, que tenga una vida feliz... Eh, eh, que, que tenga una vida feliz el día a día, que sea el amor que, que tiene que gobernar el amor, eh, teniendo amor en el matrimonio va a ser una vida feliz. Pues estupendo, la verdad es que va a ser la puesta en escena el día 18, podrán visitarlo, pueden visitar la web, reservar, decir que vais a venir para que os tengan en cuenta en la lista y esté todo ordenado, porque aquí la verdad reina el orden en todo lo que se hace. Enhorabuena por todo vuestro trabajo, a todo el equipo y bueno, pues eh, gracias, felicidades. Por esa gracias. gracias, muchas gracias Elena, gracias.